El tema que es importante es ubicar que eh, la asamblea no es un evento al que se nos invita, sino es un proceso del cual estamos llamados a ser parte. Esto es bien, bien importante, porque es muy distinto que venga una persona de fuera a presentarnos un proceso, que luego se vuelve una invitación y uno toma como una decisión de participo o no participo. Nos parece que es esencial. Que se entienda que esta asamblea, siendo inédita, que este es un factor clave, no existe un precedente. Evidentemente en la iglesia siempre ha habido los dinamismos asamblearios. La asamblea en la vida de la iglesia es parte de su vida. Solo que nunca había habido, habíamos tenido una asamblea de toda América Latina con estas características, con un carácter sinodal propio también de, de lo que son otros espacios de iglesia, como un sínodo o como una conferencia del episcopado. Entonces, en ese sentido, hay muchos rasgos inéditos y los estamos construyendo conjuntamente. Eh, creo que eso es necesario también decirlo, para que ustedes pues, se sientan parte del proceso, solo tendrá sentido este camino que haremos juntas y juntos en la medida en que ustedes digan lo vamos a abrazar con nuestras características, posibilidades, fuerzas o fragilidades lo otro es siempre comentar algunas anécdotas que a mí me marcaron mucho en el proceso del Sínodo Amazónico que creo que fueron como muy, muy importantes y es algunas claves que el propio Papa nos iba regalando que nos ayudan a entender esta asamblea ...como un acontecimiento inédito, pero fiel a lo que es la identidad de nuestra Iglesia. En el Consejo Preparatorio del Sínodo, pues tuve el privilegio de estar ahí, era un grupo más bien pequeño, un grupito no, no muy grande. En algún momento del receso, el, el Papa estaba por ahí, se acercó muy espontáneamente... Y luego de una conversación así muy simpática, se puso serio, yo recuerdo muy bien la cara del Papa poniéndose serio después de estar contando cachos, como decimos en Ecuador, haciendo chistes, se puso serio y dijo, pongan atención a lo más importante, la periferia es el centro. Yo repito esto siempre, porque a mí me marcó mucho, y es que era esta indicación que daba el Papa, de aquello considerado excluido, secundario, indeseable, Tornarlo en piedra angular. A nivel evangelio, esto es eh, esencial en nuestra comprensión también del llamado. Jesús va a las periferias, Jesús sale al encuentro. Las culturas distintas lo ayudan a él mismo a delinear su camino, los diálogos con los improbables. Entonces, creo que aquí se rescata un dinamismo que se vuelve esencial, no sobre un acontecimiento aislado, el sínodo amazónico nos dejó muchas lecciones, pero no era sobre, eh, solamente sobre ese acontecimiento. Las lecciones que ese sínodo dejó y así lo quería el Papa, por tanto lo hizo un sínodo de toda la Iglesia Universal, un sínodo especial, no un sínodo regional, era para que esa luz de lo considerado periférico pudiera ayudar al centro. Nuestra lectura es que esta asamblea eclesial, que así la ha querido el Papa, también es continuidad de eso seguir dando espacio para que lo periférico ilumine, para que tenga cabida, para que nos ayude. Por eso también es muy importante, ustedes se dan cuenta que la comunicación sobre esta asamblea ha llegado poco, no ha llegado a todos los sitios donde tiene que llegar. Es una fragilidad estructural que hay que asumir, tanto del CELAM, como de la CLAR, como de las cáritas de América Latina. Hay un gran entusiasmo, pero cuando uno pregunta en las bases sea obispo de base, sea cáritas de base, sea, a veces nos dicen, no estamos seguros cómo participar, no hemos tenido información suficiente. Entonces, ese es como también el llamado, solo a través de ustedes, sea de las obras misionales pontificias o también desde la Conferencia Episcopal de Bolivia, solo a través de ustedes se va a poder llegar. ...a estos espacios de periferia. Yo uso siempre esta fórmula de los improbables, los que nunca fueron consultados, los que no tuvieron cabida, no por mala voluntad, pero a lo mejor las estructuras estaban demasiado rígidas, lejanas, qué sé yo. Cualquier razón, en este caso yo creo que es importante ubicar que no es solo un acto de buena fe, no es solo un seamos filantrópicos y demos el espacio porque somos buenas personas, sino porque el proceso de la escucha no estará completo sin esas voces. La segunda anécdota que creo que ayuda también a entender la asamblea, durante el sínodo, el discernimiento creo que se fue llevando con mucha altura, profundidad, había temas donde la situación se tornaba compleja y donde se sentía que había, pues, mayor tensión. Eh, el Papa salió de la mitad del sínodo, él estuvo muy activo durante todo el sínodo, interviniendo mucho, y dijo algo que a mí me marcó también, y es, los problemas que están impidiendo el proyecto de reino son totalizantes. Lo que nos fragiliza es totalizante. Los desafíos de esta pandemia son totalizantes. Todo lo que impide vida y vida en plenitud suele ser totalizante. Las fuerzas que destruyen, en este caso, la Amazonía, pues están articuladas y nosotros continuamos dando respuestas de parche, así dijo el Papa. El conflicto es totalizante, nosotros <coughs> seguimos dando respuestas de parche y entonces es imposible de esa manera. Y entonces siguió desarrollando esta idea que viene de Aparecida justamente y es... El Espíritu Santo resuelve los conflictos por desborde. El Evangelio es desborde. Es decir, no podemos responder con las mismas fórmulas, que además muchas son muy, muy positivas, pero cuando el conflicto es totalizante, por eso el llamado del sino amazónico era buscar los caminos. ¿Cuáles son los nuevos caminos específicamente para la realidad boliviana? solo ustedes los pueden decir, no vendrán del selam de un sínodo, sino es la búsqueda que ustedes hagan del proceso. Entonces, esta lógica de desborde explica por qué el Papa, cuando se le comentó sobre la realización de la sexta conferencia del Episcopado, si uno lo piensa cronológicamente, ya tocaba. Normalmente ha sido entre 10 a 16 años de diferencia máximo entre una conferencia del Episcopado y otra. Van 14 años desde Aparecida. El tiempo más largo entre una conferencia de Episcopado y otra fue 16 años. Cronológicamente ya tocaba. Pero el Papa en esta lógica de desborde cuando se le planteó esto, dijo Aparecida todavía tiene mucho que dar. Miren el magisterio del Papa Francisco es nuestro magisterio. Me refiero a que es magisterio latinoamericano en muchos sentidos. Evangelii Gaudium viene muy conectada con Aparecida. La Laudato, sí, uno ve las elaboraciones de Aparecida sobre ecología integral, están conectadas. Querida Amazonía, sobre perspectiva de conversión cultural, muy asociada también a lo que Aparecida ya decía sobre cultura, sobre otros biomas, otros territorios. Y el tema de la conversión social, Fratelli Tutti, también muy conectado. Yo percibo que el Papa, considera que todo lo que la fuerza de la Iglesia latinoamericana le puede dar, no a él como persona, sino a este impulso conectado al Concilio Vaticano II, todavía tiene mucha vida. Entonces nos devolvió por desborde un desafío diciendo por qué no hacen algo distinto en clave sinodal, no una conferencia del episcopado. Y aquí mucha atención, esta asamblea no sustituye la, la sexta conferencia del episcopado, la Sexta Conferencia del Episcopado Latinoamericano va a suceder, va a tener lugar, no sé si en cinco o, o, o, o cuántos años, no lo sé, no nos corresponde a nosotros decirlo, pero lo cierto es que este proceso no es una sustitución, porque algunos a lo mejor tienen esa preocupación, ya el tema del episcopado ya no tiene la misma cabida o sentido, entonces en este sentido creo que es importante ubicar que la Sexta Conferencia del Episcopado Va a acontecer, va a suceder, pero esto es algo nuevo, por desborde. Y la novedad está en la perspectiva de participación amplia. Por eso la, la fase que estamos viviendo ahora, la de la escucha, es muy importante. No es la única, no es la más importante, pero es importante, porque esa es la que permite, de cierto modo, la participación amplia del pueblo de Dios. Tercera anécdota para entrar luego ya en materia: en un encuentro que tuvimos el Cardenal Humes, Cardenal Barreto y yo, como secretario de la REPAM con el Papa, esta fue una audiencia más pequeña que fue una gracia. Eh, bueno, pues una conversación también muy, muy cercana, pero nos repitió cuatro o cinco veces: no pierdan el foco, no permitan que se diluya el cine. Ustedes habrán escuchado en los medios que si el Sino de Pagano, que si el Sino de Pachamama, que si la, la estatuilla de madera. De hecho, adentro del espacio del aula sinodal, quienes estuvieron ahí, vivimos un discernimiento profundísimo, respetuoso, con disenso en algunos pocos temas, pero muy dialogado, muy orante. Era la distrox, distracción de, de fuera, grupos que querían bloquear cualquier cambio, sobre todo en materia de ecología integral una iglesia católica comprometida realmente con los signos de los tiempos de ecología integral, y que sabemos que de alguna manera distorsionaban lo que estaba pasando para llevar la discusión en este sentido. O también no algunos grupos que a lo mejor se sienten muy, muy progres que decían el sínodo solo vale en la medida en que se satisface mis propias ideas preconcebidas y a veces ideológicas. Entonces, claro, el Papa nos decía, no permitan que el sínodo pierda su sentido, de que los sujetos de la historia, los hombres y mujeres de la Amazonía, quienes hacen iglesia en toda su diversidad, vayan encontrando nuevos caminos. Esto es también la asamblea. No es un espacio para resolver todos los temas, para resolver ideologías, para poner pueblos en conflicto, es para preguntarnos. Y ese es el objetivo de esta asamblea eclesial. Ante los nuevos signos de los tiempos, cuál es la palabra de la iglesia y la palabra que la iglesia está llamada a decir. A la luz de aparecida, frente a los desafíos actuales, pandemia, las pandemias que desnudó esta pandemia que ya existían y lo que seguimos viviendo. Es decir, ahí cambia un poco también la perspectiva. Es una experiencia inédita, trata de responder por una vía que no existía, por desborde, y la idea del foco es preguntarnos como iglesia en este momento tan difícil, ¿Cuál es el sentido de, de eh, cuál es el llamado a responder a la voluntad de Dios en medio de esta realidad? Yo insisto esto para que ustedes, y vuelvo al primer punto, abracen este proceso como propio. Eh, va a ser complejo, el tiempo es corto, hay muchas razones para decir, hay pandemia, evidentemente este evento no puede ser un factor que produzca mayor vulnerabilidad para los que son vulnerables. Pero por otro lado, la decisión era sigamos adelante, porque el pueblo de Dios también siente la necesidad de una presencia, como la ha tenido, pero más fuerte quizá de la iglesia, también latinoamericana, avanzando en este proyecto de responder a la realidad, independientemente de la situación que estamos viviendo, o justo por la situación que estamos viviendo, de no dar marcha atrás en el sentido de eh, sentirnos juntos, sentirnos Iglesia. Bueno, les quiero poner eh, directamente el video del Papa, que es bien cortito, pero creo que vale mucho la pena escucharlo, cuando se hizo el lanzamiento de esta asamblea. Es un mensaje para nosotros, ustedes, mujeres y hombres, en esta reunión de Bolivia, de las distintas estructuras, porque harán parte del proceso. Y les pido que lo escuchemos también en tono orante, contemplativo, para ver qué me dice este mensaje sobre lo que es también... Nuestra participación como Bolivia en este proceso. Bueno, vamos a compartir entonces en este momento. Querido Miguel, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera asamblea eclesial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La asamblea eclesial es la primera vez que se hace, no es una conferencia del Episcopado Latinoamericano, como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No, es otra cosa, es una reunión del pueblo de Dios, laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañen en este tiempo. El tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea especial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo, no se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios, todos somos parte y ese pueblo de Dios que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las elites, elites ilustradas de una ideología, de otra y eso no es la iglesia, la iglesia se da a partir del pan. La Iglesia se da con todos, sin exclusión, y una asamblea eclesial es signo de esto, una Iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor, que el Señor se haga sentir, y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oraciones, con mis buenos deseos, y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Bueno, pues un mensaje cortito, pero creo que muy claro y contundente del Papa. Yo siempre resalto... Siempre no se escucha. Eh, ¿Me están escuchando algunos? Sí. Eh, perfecto. Parece que es un problema en la conexión suya, Rubén, que creo que el resto me escuchan, si es que puede hacer algún ajuste allá de su lado. Entonces, algunos elementos que son esenciales del mensaje que el Papa plantea es, lo, lo, lo que él dice, es inédita. No tenemos un punto de confrontación, es la primera. Entonces, eh, pues tenemos mucho que aprender. Está asociada a parecida, porque hay todavía mucho que, que profundizar, pero luego insiste, esto es algo que tiene que ser para que sea genuinamente sinodal con el pueblo de Dios. Ahí está el desafío esencial que nos plantea el pueblo de Dios, que incluye evidentemente al episcopado, al presbiterado, a los religiosos, religiosas, el laicado, al pueblo de Dios en general. Todos somos pueblo de Dios. Este es como también importante. A veces es como que el pueblo de Dios son todos los otros que no son parte de ministerios ordenados. O, no, es la noción de conjunto. Esta es la, la, la dinámica que se quiere. Y luego el, el objetivo. El objetivo no es hacer un documento maravilloso, no es, no es seguir enriqueciendo el magisterio, eso va a suceder. El objetivo, el Papa lo deja muy claro, buscar la voluntad de Dios para su iglesia en esta hora, en este momento, en esta región de América Latina. Y lo último es esta noción de pertenencia al partir el pan. Yo uso una imagen y que la quiero compartir con ustedes, porque en alguna reunión me dijeron, bueno que viene la invitación, como si fuera algo así de, tú me invitas y yo veo si participo o no, y, el, y más bien, denos los ingredientes, decían esto, si vamos a, a preparar el pan, denos los ingredientes, yo les dije, el cérebro no puede, no debe, no quiere dar ningunos ingredientes, no le toca, en la noción de pueblo de Dios, los únicos que conocen esos ingredientes son ustedes, los que están en la vida cotidiana en medio de la realidad pastoral, los que acompañan sea como cartas, parroquia, episcopado, obras, misioneras, pontificias, cada uno desde sus distintos ámbitos tienen ese, esos ingredientes. De hecho, los que amasan el pan en la vida cotidiana, en la presencia, entender la mano, los que entienden la realidad son ustedes. Mal haría cualquier instancia sea el CELAM o cualquiera pretender un poco decir Lo que sí estamos ofreciendo, y yo les daba esta imagen, es quizá lo que sí podemos decir es que este grupo, CELAM con la Cáritas, con la, con la CLAR, porque estamos haciendo esto en conjunto, está ofreciendo un molde, un molde, para que más o menos todo vaya en una posibilidad de diálogo, desde la punta más lejana de Chile, Argentina, hasta incluso los hermanos latinoamericanos en Estados Unidos y Canadá. Ese molde que son más o menos como en un sínodo, unos contenidos generales muy abiertos y unas preguntas que nos ayudan a responder en común, pero preguntas además, por cierto, muy abiertas. Y lo otro que ofrecemos como, como proceso es el, el horno, yo siempre digo el horno, porque eso sí, vamos a tener un sistema de información, ahora se dan cuenta con un centro de gestión del conocimiento que está instaurando un proceso muy, muy eh, bien desarrollado, con tecnología, para el análisis de la información, más allá de la Asamblea, pero también para la Asamblea, donde en el Sino Amazónico, tengo que ser muy honesto, lo hicimos casi manual y rudimentario, porque no teníamos completa autonomía en coordinación con la Secretaría del Sino de Roma, y porque además nos iban dando un poco como la, la, la, la libertad de trabajar paulatinamente, entonces... Eh, tuvimos un sistema de información bastante simple y el resultado de todas maneras fue muy, muy, muy profundo, muy positivo. En cuanto a honrar la voz de la gente, uno se encontraba con la gente de los distintos lugares, con Bolivia tuvimos ese encuentro muy, muy, muy bonito con todas las representaciones de las jurisdicciones eclesiásticas y presentaban algunas de las inquietudes. Yo después pues fui escuchando que la gente decía en el documento del sínodo, en el instrumento de trabajo, Ahí estaban esas cosas que nosotros habíamos planteado. Bueno, pues ahora contamos con un sistema de información muy sofisticado, muy bien organizado, que se usa para sistemas también de consulta eh, democrática civil o para procesos también de investigaciones que ya se han usado en entornos eclesiales. Y ahí es el horno donde vamos a analizar toda la información. ¿Para qué? ¿Para hacer un estudio? No. ¿Para elaborar un documento? Nosotros no. ¿Para hacer una síntesis, como se hizo con la Amazonía? con la cual se elaborará un documento que es lo que llamamos en los signos instrumento de trabajo, acá se va a llamar probablemente documento para el discernimiento y con eso vamos a participar en la asamblea ya en un plano de discusión y de compartir. Entonces creo que esto es importante, les quiero poner la línea del tiempo del proceso porque eso es importante en este momento, dónde estamos, cuánto tiempo queda, qué pasos se han dado y luego ya la parte de cómo participar en concreto. Entonces, eh, en la línea del tiempo, de hecho comenzamos hace pues, más, de, más de un año, con certeza, se ha venido trabajando hace más de un año, discutiendo cuáles, pueden ser, cómo, cuáles podían ser los, los, eh, los procesos, eh, pero concretamente aquí en el, en el plano, ustedes ven, desde junio del año pasado ya formalmente, se integraron comisiones de trabajo bastante diversas, se empezaron a definir procesos articulados. bueno Se ha redactado ya el documento para el camino. Aquí ya empiezan los instrumentos con los que ustedes cuentan. Ya existe un documento para el camino. Es un documento de reflexión sencillo, no es un documento cerrado, es un documento que lo que busca es propiciar la reflexión, para que provoque la reflexión. Ese documento ya está, se llama Documento para el Camino, ahora lo presentaré. Durante febrero y marzo, y todo abril que está corriendo ahora, nos hemos dedicado a estar como en esta reunión, todo la, el comité de escucha, que somos poquitos pero distribuidos, nos hemos dedicado a compartir la invitación, a informar de la invitación, de presentar los avances, entonces por eso agradecemos mucho la invitación. Pero ya desde el primero de abril, va a ser un mes de eso, ya está abierta la plataforma de escucha. O sea, ya llevamos un mes en clave de escucha, por ahora va una participación de más o menos 700 personas que se han registrado, necesitamos, no nos interesan los números. Queremos que haya muchas personas en el sentido de la mayor representación de la diversidad del pueblo de Dios y las voces del pueblo de Dios. Pero bueno, ya empieza a participar la gente y la escucha mucha atención, porque algunos nos dicen es que es tiempo corto? Sí, el tiempo es corto, pero ahora tenemos todavía dos meses y medio adelante para hacer la escucha. O sea, hasta la mitad de julio tenemos todavía dos meses y medio. Ya les voy a explicar las modalidades para que también se entienda. No es una escucha como a lo mejor se ha hecho en otras ocasiones donde alguien centraliza todo, sintetiza y entonces envía. Eso, pues, por supuesto, demoraría más de los dos meses y medio que tenemos. La participación es directa. Cualquier persona del pueblo de Dios, siempre y cuando tenga el camino, el instrumento para llegar a, la, a, a este espacio, podrá hacerlo, sea a nivel individual o sobre todo comunitario. Ya les voy a explicar eso, pero esto es una cosa importante. No hay en esta fase una necesidad de pensar todo un procedimiento para luego sintetizar y mandar las cosas. Es deseable que haya espacios de diálogo, como ahora lo han propuesto instancias diversas de la iglesia. Aquí está la conferencia episcopal, está Cáritas, las obras. Esto es deseable, pero no es necesario en esta etapa hacer todo juntos y juntas. Cada uno en su distinto lugar puede participar. La siguiente etapa, si ustedes ven el mapita, julio y agosto, es el horno. Sistematización de información, análisis de los elementos como más más eh, explícitos, evidentes necesidades, tendencias áreas de atención septiembre es el espacio en donde ya se elaboraría el documento para el discernimiento y ese documento para el discernimiento es el que se usará en el evento el acontecimiento eclesial que es en noviembre el evento como tal es del 21 al 28 de noviembre se había pensado presencial en México la pandemia Evidentemente nos obliga a cambiar de planes. Ahora estamos hablando de sedes simultáneas en toda América Latina. Ya la Conferencia Episcopal, según nos comentará Mons. Waldo, o quienes están también de la Confe, eh, ya deberían de haber recibido la invitación para integrar una comisión animadora. Esa comisión, desde que se lanzó la, la, la, la asamblea en enero, fines de enero, ya más o menos tiene una, una misión en cuanto al evento de noviembre, integrar un equipo representativo, ahí por eso les pedimos a las instancias acá que soliciten estar dentro de esas comisiones, habrá una delegación que virtualmente participaría y así en cada una de las 22 conferencias episcopales, con vida consagrada, cáritas, laicos, laicas, pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes, jóvenes, etcétera, se plantea una diversidad que refleje la eclesialidad y la diversidad eclesial. Eso entonces pues ya nos comentarán, pero eso se supone que ya está. No obstante, durante noviembre se va a difundir todo el evento de manera pública. O sea, cualquier persona puede participar siguiendo el evento, habrá algunos eh, modos de participación muy puntuales, una encuesta, un, una, un, un espacio abierto para comentarios, una consulta, pero la delegación de, no sé, pensamos que pueden ser unas 25 personas por país, o por conferencia episcopal, son 22, ese grupo es el que sí va a tener una participación más intensa, más activa. Termino este mapa con lo que dice un documento que se conoce poco, pero es imprescindible, la episcopalis común. Si alguien quiere saber lo que piensa la Iglesia y el Papa y la tradición sobre sinodalidad, le invito a leer Episcopalis Común ese documento que, que reforma estructuralmente el Sino de los Obispos dice todo proceso sinodal comienza necesariamente en el pueblo de Dios, por eso la escucha es tan importante, pero también debe concluir en el, con el pueblo de Dios en el sínodo Amazónico sea por los episcopados la vida consagrada, la repam la seama se está viviendo esa fase post-asamblea a pesar de la de la propia pandemia, pero estamos en esa etapa. Entonces, esta asamblea necesariamente debe tener un retorno de los frutos. Esos pocos que van como delegación tendrán también la responsabilidad de difundir, compartir los frutos del evento mismo como asamblea. Bueno, voy a avanzar entonces en esta presentación que les vamos a hacer llegar. Este es el documento que es, la, la digamos, como el punto de partida de contenidos documento para el camino, se los voy a enviar ahora por el chat para que lo tengan y lo encuentren en la página web ya ahora podrían estar ya compartiendo y difundiendo con todo el mundo este documento, es un documento accesible, no es muy largo, recoge aparecida y la realidad actual, entonces quien quiera participar porque a veces me ¿y cómo participo? paso uno, documento para el camino, esta es la puerta de entrada, toda opinión es bienvenida, pero este es como un punto de, de, de, de conectarnos al inicio. Los contenidos, pues bueno, no me quiero detener en detalle, tiene el modo ver, iluminar, juzgar y actuar, método propio de nuestra América Latina, eh, o por, método por excelencia asumido por América Latina, la vida de nuestros pueblos en América Latina, gritos de la realidad, el encuentro con Jesucristo que ilumina la vida de nuestros pueblos, la parte más de la identidad también eh. De, propia de la iglesia, y el tercero, este como los nuevos caminos, ¿no? El camino hacia la conversión personal, comunitaria y social. Bueno, ustedes pueden ver luego a de detalle los contenidos, pues obviamente el desafío de la pandemia, primer punto en la parte de análisis de la realidad, modelo económico excluyente, el clamor de la tierra, la violencia de las sociedades, brechas educativas, migrantes, refugiados, víctimas de trata, pueblos indígenas, afrodescendientes la comunicación, globalización, etc. Eh, otros desafíos actuales, secularización, las iglesias evangélicas, pastoral urbana, los jóvenes, participación de la mujer en la sociedad y en la iglesia, abusos sexuales en la iglesia, clericalismo y perspectivas hacia una iglesia itinerante Ustedes podrán ver todos estos detalles, una comisión trabajó intensamente con señor Suaje eh, coordinando esta comisión, José Azuaje, que es presidente de las Cáritas de América Latina, y es un muy buen documento. Bueno, me voy un poco más rápido para ubicarles aquí. Esta página es muy importante. En la página web de la Asamblea, que ahora les voy a mostrar, ahí encuentran toda la información necesaria para participar. Es asambleaeclesial.lat. Ahí encuentran la información, entonces les pedimos difundan lo más que se pueda, habrán, habrán recibido ya de parte del CELAM algunos, o de la CLAR o de las CAITAS, esos pequeños afiches donde está la página web de la Asamblea, con algunas informaciones. Bueno, pues ayúdenos a difundir esto. Insisto, el modo de participación pasa porque la gente que tiene acceso a Internet, ya vamos a hablar de eso, pueda eh, entrar en este espacio. Listo. Hay todo un itinerario espiritual que también está en la página, que acompaña todo el proceso, bueno, las sedes virtuales ya comenté, y luego la escucha. Me voy aquí. El segundo documento esencial para participar es este, la guía metodológica. Es como un mapa. Yo no entro a la Amazonía sin un mapa o con alguien que sepa moverse ahí. Entonces, este es el mapa. La escucha, para participar en ella, pasa por esta guía metodológica. Es la escucha, cómo hacer la escucha, modalidades de participación, recomendaciones para organizar eventos virtuales, presenciales, cuidados con el tema de la pandemia y lo más importante, el modo propio de participación, que es el cuestionario para esta asamblea. Lo que en UCI no se llamaría la alineamenta menta, el cuestionario de la línea está en esta guía. Quien sea que quiera participar con o sin internet va a necesitar esta guía metodológica. Ya existen versiones eh, simplificadas y populares, ya hablaré. Pero necesitan esta guía. Misma cosa, alguien que diga es que yo no sé cómo participar, documento para el camino, paso uno, ya lo leí, ahora quiero colaborar, guía metodológica, paso dos. Y luego cualquier duda que surja la vamos acompañando, pero necesitan ver estos documentos y ustedes son puente para todas esas personas para poder compartir estos documentos. Termino esta presentación aquí. ¿Qué modalidades de participación hay? Hay participación comunitaria y participación individual. En lo comunitario hay lo que llamamos reflexiones grupales. Como este grupo aquí, cualquier grupo de nuestra iglesia. Puede ser una pequeña cáritas de cuatro personas en un punto lejano, puede ser una pastoral específica, un grupo de catequesis, una parroquia, o a nivel de obras misioneras, también como están organizadas las unidades en cada sitio, cada unidad de nuestra iglesia que comunitariamente quiera participar, lo puede hacer por la vía de la reflexión grupal, respondiendo a la, al cuestionario y haciendo una reflexión conjunta consensual. Ese es el modo de participación más ideal. ¿Cómo se organizan estos espacios? Pues se organizan como este aquí, virtualmente, Ustedes pueden hacer a lo mejor 25 encuentros grupales de las obras misioneras y cada uno aporta al proceso bienvenido, lo mismo por jurisdicción, lo mismo por cáritas, si lo quieren hacer cada cáritas por separado. Eso es lo que, como oyeron al Papa, lo deseable es abrir la escucha lo más posible. En esta etapa de la escucha, la idea es abrir lo más posible. No necesitamos llevar el proceso, sintetizar nosotros, Dejar que la gente participe, animarlo. Eventos presenciales, si las condiciones lo permiten, sin poner en riesgo nada. El problema es que el acceso a la información es por, por Internet, al final de cuentas. ¿Qué hacemos con tanta gente que no tiene Internet? Bueno, pues será a través de ustedes, necesariamente. Ustedes que están en contacto con las distintas realidades específicas, que son los que pueden acercarse a estos lo que, insisto, llamamos los improbables, los que nunca fueron escuchados, que no tuvieron cabida, que queremos también que tengan participación, van a ser ustedes, con guía metodológica bajo el brazo, como se hizo siempre en la iglesia, cuando no había acceso ni internet, y escuchar a esa gente, registrar esa reflexión, y ustedes que son puentes, pues tomar entonces la tarea de registrar las respuestas de ese grupo, registrar esos nombres de esas personas, que son rostros concretos. Siguiente modo de participación, foro temático. Si ustedes creen que algo no está suficientemente desarrollado en el documento eh, para el camino, perdón, voy a cerrar y volver a compartir que alguien me está rayando la pantalla, entonces, un segundito. Bien, entonces, si tenemos entonces eh, el, el, el, algún tema que necesite una mayor profundización, que quieran tratar, por ejemplo, algo que no está debidamente profundizado, o un tema que ni siquiera se mencionó en el documento para el camino, es bienvenido que ustedes lo puedan integrar. Pueden sugerir cualquier tema, sea particular, sea global, a través de un foro temático. El Gran Chaco, el desafío del Gran Chaco, vamos a hacer un foro específico sobre esto. El documento solo habló de ecología integral muy en general, pero a nosotros nos preocupa esto. Ustedes van a poder aplicar un foro temático y lo que les vamos a pedir nosotros es que designen un moderador o moderadora para que nos ayude a organizar esto y que sintetice la respuesta. Los foros temáticos pueden ser reuniones como esta que estamos haciendo virtual en tiempo real o como hacen cuando ustedes han tomado algún curso a distancia, se abre un espacio, se mantiene abierto durante un mes, lo que haga falta... Y se abre pues para que la gente participe. Vamos a decidir con ustedes cómo organizarlo, pero entonces el espacio está abierto. Y por último, las respuestas individuales. También se puede responder a la consulta de manera individual. No es lo, lo único, lo ideal sinodalmente, la sinodalidad implica caminar juntos, pero no queríamos dejar a nadie fuera. El problema es que la respuesta individual sí necesita ahí una eh, conexión a internet, las personas que tienen conexión a internet podrán participar en el ámbito individual. Les voy a presentar la, la, la plataforma muy rápidamente para cerrar y luego también para que empiecen a plantear sus dudas y comentarios que eh, ahí eh, cualquier cosa también Miguel o yo les estaremos comentando y eh, luego de las cinco horas de ustedes eh, Miguel también les irá comentando más detalles, pero bueno, esta es la página web ya se las había comentado asambleaeclesial.lat aquí tienen la información general, la bienvenida, etc pero la, la sección aquí arriba de escucha es la que ahora corre de abril a julio entran a esa sección ahí tienen lo que necesitan para poder participar, si ustedes mandan el enlace, le pido a Miguel que mande el enlace directo a esta sección de escucha, si alguien no tiene otra información más que este enlace, le basta llegar aquí para poder participar, porque aquí van a encontrar lo que ya les comentaba, los documentos, el documento para el camino, la guía metodológica, ya hay una versión para los animadores de comunidad como ustedes, una versión que es mucho más simplificada, pedagógicamente más accesible y que permite un trabajo más de animación. También ya está la versión popular, con lenguaje muy sencillo. No está todavía en la página, pero se las voy a mandar por el chat. Esa ya está disponible. Aquí están los tutoriales. Ya hay un tutorial en video que explica con un lenguaje muy simple cómo participar. Se seguirán subiendo más tutoriales. Aquí está el correo eh, escucha.arroba.asambleaeclesial.lat Estamos atendiendo todos los correos, todos los pedidos. Cualquier duda que tengan... Claro, que siempre les vamos a, a plantear, ya leyó el documento, ya leyó la guía, entonces vamos conversando, ¿no? Eh, aquí tienen entonces la plataforma, esta es la puerta de acceso, aquí se pueden comunicar también por WhatsApp, por eh, Telegram, por correo, está en cinco idiomas, eh, en cuatro idiomas, ya está, en español, inglés, francés y portugués. El acceso directo a la plataforma, que ya está ahí disponible, es como, como cuando ustedes hacen cuando registran un correo. Cuando abren un correo electrónico se pide una información básica, lo mismo se hace en este caso, y entonces eh, les pediremos que se registren. El registro es sencillo, pero es necesario. No queremos que se eh, mal utilice todo lo que es esta plataforma, Alguien que pueda decir, yo consulté con 2,000 personas de institución del Papa Francisco y se inventa 2,000, 2000 nombres. Todo lo que estamos haciendo, se pone un ejemplo extremo, obviamente, el registro de las personas tiene que estar cotejado con una información mínima de seguridad, o un correo o un teléfono. En casos de pueblos originarios u otros que no tengan ni teléfono ni correo, por supuesto, haremos la excepción. Pero tenemos que cuidar. La información y cuidar la seguridad del proceso. Bueno, no me detengo más, solo les muestro, yo ya estoy registrado, pues obviamente, y les muestro cuando uno ya se registró, tiene su usuario, puede entrar y salir todas las veces, y lo único es para que vean cómo es la plataforma en su ingreso. Y es lo que ya les comenté: vengo con participación personal, entro aquí, lleno todos los campos, envío la información. O lleno solo unos campos y digo, Regreso la próxima semana, solo guardar, ahí están las indicaciones, vuelvo en una semana, termino cuando acabe lo envío. Participación grupal, aquí ya tengo que venir con el ejercicio comunitario realizado, el, el encuentro virtual o presencial, con la síntesis de las respuestas y compartir lo que dijo mi grupo. Se podrán registrar las personas eh, de, de los que participaron, tiene que registrarse cada persona a nivel grupal. Uno ingresa, pero sí tiene que llenar los datos de todas las otras personas. Foros temáticos ya mencionamos, aquí también se plantean, se registran y se proponen. Bueno, les pido entonces que nos ayuden a difundir los materiales y termino con lo que iniciaba. No, en esta fase no se espera, todavía quedan dos meses y medio para la escucha. No se espera que se haga un ejercicio centralizado. Monseñor Waldo tiene que entonces concentrar la información con su equipo y sintetizarlo. No. Lo que necesitamos es que ustedes promuevan la participación, les envíen esta información y les digan participen lo más posible. En los sitios donde solo ustedes pueden llegar a esos improbables, animar a sus agentes de caritas, a sus catequistas, siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, a que vayan a consultar a las personas, llenen la guía y después traigan la información. En la medida de lo posible, todo lo que puedan hacer a nivel virtual, lo vamos a agradecer mucho y lo vamos a, a recomendar también mucho, que se pueda hacer eh, fuertemente también ese proceso, que se utilicen los medios virtuales lo más posible, pero en algunos casos no se puede. Entonces, hacerlo con cuidado y, eh, en fin, bueno esta etapa necesitamos este, este aporte y este es un proceso que les pertenece en la medida de lo posible. Se está discutiendo extender un poco el tiempo, sí, esto está ahora en la mesa, pero no queremos que eso impida el que ustedes ya puedan comenzar, porque aunque se extienda un poquito el plazo, de todas maneras, el modo de participación ya está abierto. Ya cualquiera puede entrar, sumar. Y aquí está Miguel que está recibiendo los correos y otro colega que está recibiendo los Whatsapps. La verdad es que en muchos sitios donde ya se decidieron a comenzar, en Argentina, en Chile, en México, en algunos lugares, no ha habido mayor problema. Hay algunos problemas con algunos navegadores para ya cuando se ingresa a la plataforma. Eh, con las, eh, todo lo que es Mac, hemos tenido un poquito de problema. Y, eh, y algún navegador específico Safari, me parece. El resto funciona suficientemente bien. Bueno.